Nos disponemos a hablar en estos momentos de amor, de desamor, bueno de un poquito de todo porque llegan como cada martes los consejos del doctor amor Juan Bustamante Que cada semana nos acompaña aquí ofreciéndonos esos consejos Y hoy nos va a hablar de cuando te quieren dejar, ¿Qué es lo que hacen, bueno pues estas señales, estos gestos, estos hechos, nos los comenta hoy, así que le damos ya la bienvenida, Juan. Muy buenos días. Buenos días a todos y todas. Y bienvenido, bienvenido como cada semana aquí a Radio Futuro. Pues un placer, como cada semana. Bueno, pues hoy nos habla, como decía yo en la presentación, cuando te quieren dejar, hacen esto. Y de esto precisamente nos vas a hablar hoy, ¿no? Pues sí, hoy he escogido el tema de las cosas que hace la gente que te quiere dejar, ya sea cuando te está conociendo o cuando es tu pareja, Hace un siguen una especie de patrón que sí. hace todo el mundo igual y que son claves eh, o son señales, mejor dicho, de sí. que se está terminando todo o de que no quieren seguir adelante. Uh -huh. Bueno, pues hay una serie de señales a las cuales tenemos que estar muy atentos todos y todas. Y bueno... Cuando quieras nos hablas de estas señales. ¿Cuáles son, Juan? ¿Estamos impacientes ya por escucharte? A ver, pues serían dos casos. El primero es si estamos conociendo a una persona y el otro es si ya es tu pareja. Vamos a empezar por eh, conociendo a una persona. Cuando estamos conociendo a una persona, la primera señal que te da, eh, hablamos de que ya se han visto, lógicamente, porque si no se han visto, sí. eh, es imposible que haya una evaluación. ¿no? Eh, la primera señal que te da esa persona es que empieza a contestarte o a responderte más tarde a los mensajes. O sea, antes de veros, pues digamos que casi siempre contestaba más o menos pronto. Si tú le ponías los buenos días, pues a lo mejor te contestaba los dos minutos o el momento. Y ahora de repente le das los buenos días y con el paso de los días vas viendo que ya te va contestando a la media hora, a la hora, a las tres horas. Uh -huh. Como que ya no tiene tanta prisa por contestarte, para que se entienda. Sí. Esa sería una primera señal que es clara y que se ve eh, rápidamente. Y además, Juan, eh, empezará a poner excusas, ¿no? Antes sí, de... eso, era, sí. eso es lo que iba a comentar ahora, que Venga. la siguiente sería precisamente esa, la sí. de que te empieza a poner excusas. Primero tarda en contestarte y luego te pone excusas. No, es que estaba moleado, no, es que tenía mucho trabajo, no, es que no sé cuánto. Y dices tú, qué casualidad que cuando hablaba conmigo, porque, uh -huh. como yo siempre digo, como yo lo he vivido todo, pues eso, me ha pasado siempre con todas las que he conocido. Que han empezado antes de verme a contestarme más o menos rápido y qué casualidad que después de verme lo que antes tenían tiempo, ahora de repente no tienen tiempo. Ahora es, estaba trabajando, estaba muy liada, eh, no he podido y evidentemente es una mentira clara y es eh, que por el motivo que sea o porque no le gusta físicamente o porque le gusta más a otro, u otras, porque también lo hacen los hombres, lógicamente, eh, entonces eh, está mintiendo, está poniendo excusas y te está diciendo algo que no es verdad. O sea, antes le gustabas, cuando te ha visto no le has gustado, y ahora, claro, como nadie, digamos, tiene la valentía de decir oye, mira, que es que no me has gustado, pues, ¿qué es lo que hace? Pues intentar uh -huh. eh, escabullirse, intentar quitarse del medio, y para eso, ¿qué hago? Pues pongo excusas, tardo, y algo como que realmente no he hablado contigo porque no he podido. Cuando en realidad no es porque no ha podido, sino porque no ha querido. Que no tiene nada que ver. Juan, ¿y esto por qué se hace? ¿Por qué se sigue este patrón, como tú bien dices, que lo hace todo el mundo? En vez de decir la verdad, pues bueno, no me interesa. Lo dejamos aquí, hasta aquí hemos llegado. Pues porque la gente eh, no es valiente. La gente quiere quedar bien. Uh -huh. La gente, digamos, intentan... Quitarse del medio, pero claro, dicen, bueno, yo ahora, como le voy a decir a esta persona que no quiero conocerle o que no me ha gustado. Entonces se ven en el compromiso de, es que no me atrevo, no me atrevo a decírselo. ¿Y qué hacen? Pues, pues eso, dicen, bueno, voy a hacerlo de la manera más correcta, que no lo es, por supuesto, pero de la manera más eh, disimulada posible. Y es eso, eh, empiezo a decirle que no puedo, que se si está amoleado. Yo siempre le he dicho a las que me han hecho eso, le he dicho, yo no sé por qué intentas colármela, por qué intentas engañarme, cuando eh, antes, cuando estabas trabajando, siempre tenías tiempo para contestarme, y qué casualidad que después de verme, de repente no tienes tiempo. Digo, que eso claramente es una mentira. Uh -huh. Entonces, cuando nos hacen eso, lo que tenemos que decirle es, oye, mira, yo no soy idiota, eh, si antes de verme siempre tenías tiempo y de repente ahora no lo tienes, es que clarísimamente no es verdad. Entonces, esa es una señal clara de que no quieres seguir conociéndote, pero claro, nadie es lo suficiente maliente de decirte, no, no, mira, es que te he visto y no me ha gustado o no encajamos. Entonces lo que hacen es eso, es mentirte eh, e ir desapareciendo poquito a poco. Uh -huh. Bueno, pues eh, este es otro de los puntos. ¿Hay alguno más? El otro cuando te están conociendo. Primero, como hemos dicho, tardan en contestarte. El segundo te pone excusas. Uh -huh. Y el tercero... Eh, el, que me hace bastante gracia esto es, encima, si le dices algo, se enfada. O sea, oye, que es que antes me contestabas y ahora parece que te ha dejado un poco más y encima se enfada y lo utiliza como la excusa perfecta para quitarte de medio. Y dice, mira, yo es que ahora no puedo, es que, ¿qué pasa? ¿Me estás controlando? Pues la verdad es que no me veo contigo. Y es decir, lo que estaba buscando era una excusa y un motivo para eh, dejarte. Eh, yo siempre digo que este tipo de personas y este tipo de comportamiento... Eh, lo mejor que puede pasar es que se hayan ido. Porque si encima de que cambia de comportamiento sin tú haberle dado ningún motivo... Después te lo echan cara... Oye, pues hay que decir, pues mira, gracias por no seguir adelante. Porque hubiera sido lo peor. Pues fíjate, eh, para colmo se enfadan. <risa> Pero bueno... Sí, a mí me ha pasado muchas veces, ya te digo. A mí es que encima me han echado la culpa a mí. Oye, ¿qué que ¿Qué pasa? Encima me estás controlando, no, no, yo no te estoy controlando. Te estoy diciendo simplemente que antes me escribías incluso en el trabajo y ahora de repente estás muy ocupada y no me puedes escribir. Es mentira que lamento. Oye, yo prefiero que seas valiente, que me diga, oye, mira, pues no me ha gustado. Y no pasa nada, y cada uno por su lado. Pero que encima esa persona nos eche a nosotros, o sea, no, nos eche la culpa y se enfade y se moleste. Entonces, por eso digo que tenemos que mirar siempre por nosotros uh -huh. Y busco una persona que sea sincera y que sea valiente y que nos diga las cosas a la cara y que si nos hemos gustado, perfecto cada uno por su lado, pero que encima no nos haga el malo de la película, es lo que ya faltaba. Bueno, pues esto es cuando estás conociendo a alguien, ¿no, Juan? Pero ahora nos vamos a cuando Esto ya... es cuando estabas conociendo ya nos vamos al caso de cuando ya es tu pareja, cuando ya es tu novio o tu novia. Sí. Cuando ya estáis juntos, pues vas a notar lo mismo, un cambio de comportamiento en el sentido de que de repente pues lo que antes le gustaba de ti ya no le gusta por ejemplo si le hacías bromas a también me ha pasado por supuesto si le hacías bromas y al principio se reía ahora de repente cuando le haces una broma que se reía ya o las buenas no se ríe no le hace gracia incluso te dice eres tonto eh, siempre estás todo el día igual de verdad es que no cambia y que tú vaya que casualidad lo que te había lo que te hacía gracia antes ahora no te hace ninguna gracia incluso me dices que soy idiota o que soy no sé cuánto eh, y es curioso, ahí cuando tú dices ya, uy, qué raro. Esta persona de repente ya no le gusta lo que digo y no le gusta lo que hago. Entonces, ese cambio de comportamiento y ese cambio de, de verte, de la forma de verte, sin tú hacerle nada, insisto, si no has hecho nada, si le has hecho algo, puede estar justificado. Pero si hace ese cambio de comportamiento y lo que antes le gustaba ahora no, pues está claro que ahí pasa algo. Esto es como le digo a la gente: si a ti te gustan los espaguetis. ...te tiene que gustar el mes que viene... ...si yo te pongo los proyectos del mes que viene... ...no me va a decir... ...no, qué asco, ya no me gusta. ...exacto... ...entonces, entonces eh, por eso... ...ahí ha pasado algo... ...ha pasado algo y está pasando que... ...como siempre digo... ...en la mayoría de los casos... porque ha conocido a otra persona... ...tanto hombre como mujer... ...porque se ha aburrido... ...porque se ha cansado... ...o por día, pues, lo que sea ya... ...no quiere seguir... Uh -huh. ...bueno, pues lo que antes le gustaba... ...ya no le gusta... ...y esto es una señal... ...de que... ...te quieren dejar... Es una señal clarísima porque evidentemente es lo que he dicho, si antes para ella o para él eras una persona maravillosa, eras lo mejor, eh, le hacía gracia todo de ti, le gustabas y se encontraba súper a gusto y de repente ella sola o él solo ha cambiado de idea y ya empiezas a molestarle, está claro que el problema no lo tenemos nosotros, el problema lo tiene, lo tiene esa persona. Pues sí. ¿Alguna señal más, Juan? En este caso ya en la pareja, ¿cómo estamos hablando? Pues otra de las señales es eh, que siempre busca el enfado, el enfrentamiento. A lo más mínimo, lo provoca provoca una guerra. Eh, por ejemplo, le dices, eh, oye, ¿qué te parece si esta noche salimos y nos vamos a tomar algo? Yo es que no tengo ganas. Bueno, pues nos quedamos en casa. Yo es que tampoco me apetece. Bueno, pues entonces ¿qué hacemos? Mira, yo qué sé, pues lo que te dé la gana es que como siempre mandas tú, es decir, siempre busca lo más mínimo para, para una pelea, para discutir y, y claro, una persona que le importa, que te quiere y que quiere seguir contigo, no busca discutir porque eso puede llevar incluso a terminar, sino al contrario, busca solucionarlo y lo antes posible. Entonces esa persona que empieza a discutir contigo, ya digo que todo esto sin que le hayamos hecho nada y que por las buenas cambia su comportamiento y que por las buenas lo único que quiere es pelear y malo rollo, pues está claro que no tiene ningún interés en seguir. Uh -huh. Pues sí, la verdad que sí. Si estamos provocando enfrentamientos, pues... Bueno, pues esa persona lo primero que hay que pensar es que no está a gusto contigo. Claro, y si no está a gusto es en la mayoría de los casos, porque lo, lo mismo es que tiene ya otra persona en mente... Sí. O, o porque es que es que la mayoría es así. Me dicen la gente, es que tú siempre dices que es porque ya tiene otro o tiene otra. Digo, es que en la mayoría de los casos, en un porcentaje muy alto, pasa por eso. Porque muy pocas veces alguien deja a otra persona para quedarse solo. Que también. Pero en la mayoría no. La mayoría Ay. es porque siguen con esa persona, están quemados o quemadas, de repente aparece alguien que les ilusiona más. ¿Y qué hacen? Eh, pues empezar a tirar más para otra persona. Puse una de un mensaje, un poco así, digamos... Vamos a decir un poco verde, pero bueno. Sí. Y puse, cuando tu, tu pareja se está enfriando contigo, es que se está calentando con otra persona. Uh -huh. y, y normalmente, mientras la gente suele pasar, en muchos casos sí. Entonces, eh, como he dicho, si tú tienes la intención de seguir con tu pareja, lo que menos se te ocurre es discutir y provocar más rollo. Al contrario, tú lo que quieres es estar bien con él o con ella y que vaya todo bien. Uh -huh. Bueno, pues siempre busca enfrentamientos, otro de los puntos. ...en este caso ya cuando estamos en pareja. Totalmente. Y el último yo pondría que, que... es una persona que se enfría. Una persona que se enfría es... ...que es parecido a lo que he dicho antes... ...que ya le da igual todo. O sea, si antes te decía... ...pues mira, me apetece que vayamos a la sierra... ...a pasar el fin de semana. Ahora tú le dices... ...¿qué hacemos, vamos a la playa? Bueno, pues vale. Eh, ¿Nos vamos a la sierra? Ah, me da igual. ¿Y ¿Nos quedamos en casa? Me da igual le da igual todo, ya se ha enfriado ya es como, y eso es síntoma de eso, de ya, me da igual, pero me da igual me das igual hasta tú, hasta la relación y eso, eh, claramente pues es un síntoma también de que te quiere dejar, si no ahora, más adelante y como yo su suelo decir siempre, eso es el principio del fin, lo que pasa que muchas veces, desgraciadamente, cuando nos damos cuenta es demasiado tarde Juan, ¿y en estos casos, cuando lo estás conociendo, cuando ya estás en pareja tenemos estas señales que nos acaba de comentar. ¿Qué debemos hacer cuando ya percibimos estas esta tres señales, tanto en un caso como en otro? Pues eh, si esa otra persona ya tiene muy claro que no quiere seguir contigo, tanto conociéndote como de pareja, lo mejor que se puede hacer, y esta frase me encanta y siempre la digo, es hay que irse. El hay que irse es no insistir, porque si esa persona ya tiene claro que no quiere seguir, no le vamos a convencer. ...y si le convencemos que esté con nosotros una persona... ...porque está convencida es lo peor que podemos hacer... Uh -huh. ...porque va a estar... ...porque le hemos convencido, no porque quiere... ...o sea que va a ser mentira... Eh, ...lo que hay que hacer es oírse ...o primero hablarlo y decirle... ...oye, ¿qué está pasando esto? ¿qué, qué te pasa? ...que a qué viene esto... ...que esto vamos a solucionarlo... ...y si la otra persona no tiene ganas... ...no tiene interés, no tiene actitud... ...se ha apagado y... ...como digo, porque ya ha conocido a otra... ...o porque ya no te quiere ver o por lo que sea... Pues oye, lo único, lo más inteligente es irse, aunque duela, pero mejor solo, que me ha acompañado como dice el refrán. Sí. Y bueno, ya, ya llegará alguien a quien le importemos más, a quien le gustemos más y que tenga muchas más ganas de estar con nosotros. Bueno, pues señales, eh, soluciones y resumen para terminar, Juan. Pues el resumen es que cuando estemos con alguien o conociendo a alguien... ...si vemos que cambia de comportamiento sin motivo que le hayamos dado... ...pues eh, solo tenemos mm, dos opciones... ...intentar solucionar lo primero... ...y si vemos que no hay ningún tipo de solución, marcharnos cuanto antes... Uh -huh. ...porque perderíamos el tiempo, lo pasaríamos mal... ...estaríamos con alguien que ya no quiere estar con nosotros... ...y lo mejor que se puede hacer es seguir nuestra vida... Eh, ...estar pendiente de estas señales... ...porque son claros indicios de que pasa algo... Y si no lo quiere solucionar, pues ya digo, pues continuar nuestra vida... Y ya vendrá alguien que tenga muchas más ganas... Ya vendrá alguien que nos vuelva a ilusionar... Y que, como siempre digo... Hay que dejarle sitio a otra persona... Que quiera estar con nosotros... Uh -huh. No a alguien que ya no quiere estar. Bueno, pues este es el tema de hoy... Ha sido el tema... Cuando te quieren dejar, hacen... Bueno, pues todas estas cosas que nos has contado... La semana que viene más temas, más asuntos... Más bueno más amor aquí, más amor y desamor, ¿no, Juan? Depende del tema. Y, y la semana que viene volveremos el miércoles. El, el martes Bueno, y, pues. Sí. Y la semana que viene tengo el tema ya preparado. Vamos a hablar de, de si la persona duda, mejor no seguir. Explicaré en qué puede dudar y el por qué es mejor no seguir. Bueno, pues si la persona duda, mejor no seguir. Lo tratamos la semana que viene, como tú bien dices. Será el miércoles sobre las 11 y 10 de la mañana. Miércoles, Exacto. día 1 de junio ya. Pues bueno, Juan, Exacto. muchísimas gracias. Y bueno, feliz mañana, feliz semana. Y la semana que viene te esperamos aquí el miércoles con nosotros. Muy bien, pues gracias a vosotros, gracias a todos. Y nos vemos la próxima semana, el miércoles, no el martes, aquí de Nuevo en directo. Miércoles, 11 y 10 de la mañana. Gracias, Juan. Feliz semana. Gracias, igualmente. Un abrazo.